Correcto, el doctor Plutarco Arias. Eh, bueno, nosotros tenemos confiado en que él va a hacer un buen trabajo, eh, en vista de que él tiene una trayectoria eh, eh, bien larga con lo que respecta a lo que es el gremio, tanto en, lo, en sus funciones como profesional, como en la, en la vida del colegio médico, puesto que él ha ocupado grandes cargos, tanto en la directiva del colegio médico, en una de las gestiones, cuando, con el doctor Waldo Ariel Suero justamente, tuvo como viceministro en, uno de los, en el gobierno de Hipólito Mejía. O sea que él tiene una vasta experiencia en el sector. Y es una persona honesta, capaz, por lo que consideramos que él es eh, una persona idónea y que va a realizar un buen trabajo en este punto. ¿Cuál es su principal reto? El, el reto ahora mismo es el COVID. Ahora mismo y luego organizar lo que es el sector eh, salud en, en todos los sentidos. Muchísimas gracias, doctor. Bien.